Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es John Mervencomo. Espero que se encuentren muy, muy bien. Este, hay, hay ciertas cosas con el desarrollo de esta API que, que quiero eh, terminar de, digamos, eh, finiquitar. Una de esas cosas es, es cómo consumir esa API desde, desde una aplicación eh, que hagamos eh, con Ajax. Pero existen ciertas cositas que tenemos que activar ¿no? eh, para eso. Antes de antes de, de comenzar, pues les voy a recomendar eh, un par de, de herramientas que podemos eh, instalar para, para ayudarnos eh, ¿no? a trabajar. Una de ellas es el JSON Viewer, que es eh, un visualizador de objetos JSON que se puede instalar en eh, Chrome. ¿no? En Chrome, en nuestro navegador Chrome. Eh, simplemente lo que hacen es que entran al chrome web store en chrome.google.com que es este, la dirección de donde se, se descargan lo, los complementos para chrome y buscan por json viewer ok y entonces eh, se instalan eh, para el visualizador eh, se descargan perdón el visualizador y lo, lo, lo activan ¿no? Eh, para poder eh, nosotros ver de una manera más eh, digamos limpia más, más bonita más arreglada eh, más eh, beautificada ok eh, los objetos JSON que nosotros eh, vamos a, a consultar eh, de hecho la última consulta que nosotros hicimos fue eh, eh, consultar authors ¿no? y nosotros tenemos registrado en nuestra API un solo, un solo autor, ¿no? solo autor. Ok. Eh, una vez que tengamos instalado eso, pues para visualizar de manera mucho más eh, eh, bonita y ordenada los objetos que, que consultemos, por ejemplo, en este caso podemos hacer esto, damos books, books. Ok. Y fíjense que me hace la consulta y me muestra los libros. Eh, perfectamente eh, ordenaditos cada cada uno de los objetos que tenemos allí si podemos hacer una consulta supongamos que vamos a hacer la consulta del libro 3 hacemos la consulta del libro 3 okay. consulta del libro 4 okay. chévere y se ve muy bonito no okay. Perfecto. Este hay otra herramienta que yo les recomiendo que también este se ven se ven instalar que se llama Postman. Vamos a buscar aquí Postman. Okay. Es esta que está aquí que también es un complemento, funciona como un complemento eh, para eh, hacer pruebas eh, sobre APIs, okay, sobre interfaces de aplicación. Eh, es un software que en esta página donde dice la página es www.getpostman.com okay, esta es la dirección okay. A través de esa dirección se pueden descargar eh, dependiendo de su sistema operativo eh, una versión de, del programa. Y este programa lo que va a, nos va a permitir es nos, a nosotros es probar en eh, nuestra API. Okay. En este caso nosotros podemos hacer la misma consulta que que tenemos aquí. Esta misma consulta, library dev. Damos esto, damos send. Y él también nos hace una consulta aquí. Pero también pudiéramos inclusive este agregar, agregar un nuevo libro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, le damos. Eh, post porque sabemos que en nuestra API si nosotros revisamos nuestra nuestro código el código de nuestra API vamos a, buscar, vamos a agregar un autor por ejemplo eh, agregamos un autor y entonces nuestro nuestra nuestra acción para agregar un nuevo autor es eh, la acción create ok entonces eh, esta es la dirección a la que vamos a utilizar y cuál es el verbo que vamos a utilizar también para poder eh, agregar un nuevo autor entonces desde el postman cosa que no podemos hacer eh, desde el navegador ok pero desde el postman si sí podemos entonces le decimos post verdad le damos post authors authors verdad y agregamos los parámetros para agregar los parámetros lo que hacemos es que visualizamos qué objeto es el que nosotros estamos esperando y cuáles son los, eh, eh, los atributos que estamos esperando. que okay? El objeto y los atributos. Entonces, B1 piso Author. Vamos a darle aquí... El primero es... B, B1 piso Author. authors ¿Qué es? Authors. Author. okay B1 piso Author. Okay, vamos a ver esto para acá. A ver, uno piso author y el primer este atributo es first name, first, first name. Okay, el segundo es last name. y el tercero es vivo okay, entonces el primer el primer objeto el primer objeto es eh, vamos a escribirlo por ejemplo John Mark, verdad este ya, ya. John Vancomo, vivo cualquier cosa una vez que nosotros le damos send él me hace este la actualización ok entonces ajá, entonces este si hacemos una consulta con get con authors ¿verdad? vemos que John Mer ya ha sido agregado a la a la lista de autores ¿no? Okay. entonces con de manera tal que, que con postman podemos hacer consultas eh, mucho mucho más eh, especializadas, digamos no para hacer pruebas a, a api de hecho aquí en la lista pues aparece una serie de eh, de opciones que nosotros podemos seleccionar pero en realidad las que más se utilizan son get, post, put, patch y delete son, los, son todos los verbos que que vamos a utilizar de igual manera podemos eliminar ese autor, ¿verdad? Dándole el id, que sería el id2, y dándole que vamos a eliminar, que es el verbo que se utiliza de manera eh, correcta ¿verdad? para este, eliminar ese autor. Le damos allí, le damos eh, send, ¿ok? Para verificar que haya hecho la de manera correcta la eliminación vamos a probar otra vez los autores y fíjense que ya no está es decir que este con el postman podemos hacer este las pruebas a nuestra API ya sabemos que eso funciona ya sabemos que está eh, trabajando de manera correcta eh, ya eh, en el video en el video tutorial anterior habíamos hecho eh, ciertas pruebas eh, de manera muy rápida ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de eh, consumir esa API desde una aplicación real desde una aplicación real eh, fíjense cómo cómo hacemos eso yo tengo acá yo tengo acá una una aplicación en mi, en mi escritorio que se llama library client esa la dirección de, de ese código yo lo voy a dejar este ahí en la descripción del vídeo para que ustedes este, vean cómo se consume una API utilizando Ajax. Utilizando Ajax. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer voy a entrar a Library piso client que es un código que me ayudó a hacer este un amigo que se llama este Domingo Ramírez. Eh, sin embargo, yo hice unas modificaciones eh, para consumir la API desde, desde nuestra aplicación de library. Eh, de este utilizando este Ajax, ok y entonces este vamos a, vamos a abrir aquí su ok Ver acá, okay. Okay. entonces esta esta aplicación esta aplicación si nosotros bueno fíjense voy a cargar esta aplicación es eh, una aplicación normal, o sea muy sencilla y básicamente lo que tiene es un index.html de donde nosotros vamos a hacer un CRUD o se desarrolló un CRUD completo eh, utilizando bootstrap y en la parte de assets lo que hicimos fue que este, se agregó el bootstrap.min que es el CSS el bootstrap eh, minificado de JS el javascript y este el jquery y nuestro programa que ya se los voy a ir este, explicando eh, lo que fue lo que, lo que fue lo que se hizo, pues cómo se hizo para consumir esa API. Ahora, eh, primero lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar esa aplicación que la pueden colocar tanto en otra máquina virtual, pueden pueden agarrar esta este este código y lo, lo colocan en una máquina virtual, o aquellos que tienen Windows pueden utilizar Samp para para cargar este la página en realidad no no se necesita mucho sin embargo quienes tienen instalado el el node eh, en el en nuestro en la computadora aquellos que tienen linux o mac eh, lo pueden lo pueden instalar muy fácilmente verdad el node eh, pero cuando nosotros instalamos el node utilizamos una herramienta que se llama el el npm que es el node package manager que es el administrador de paquetes de node y podemos instalar este un complemento que se llama live server okay. para ello lo que hacemos es npm install, install g para que lo instale de manera global eh, live server y de manera automática lo que va a hacer es que me va a instalar eh, el, un servidor un mini servidor para hacer pruebas en aplicaciones yo ya lo tengo instalado lo que voy a hacer es que lo voy a ejecutar una vez que yo ya esté dentro de mi carpeta fíjense que yo ya estoy dentro de mi carpeta ese es mi, mi directorio actual yo simplemente le digo live server y él de manera automática me va a levantar un servidor ¿verdad? con la aplicación okay. con la aplicación vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto con la dirección 127.0.0.1 en el puerto 8080. Ok, vamos a darle a inspeccionar y nos vamos a la consola. Fíjense algo que, que ocurre aquí. Eh, ya esa aplicación está lista para que me consuma la API, pero de manera automática, ¿cómo debe funcionar? ¿Cómo debe funcionar? Bueno, muy fácil. Cuando yo nomás levante el, el servidor, este es un CRUD, completo para para consumir este los datos que tenemos en la tabla de autores qué pasa eh, lo que vamos a hacer es que levantamos nuestro servidor y él lo que va a hacer es que mm, se va a conectar de manera automática con nuestro servidor y se va a traer todos los datos de todos los registros que tenemos en eh, nuestra API pero existe una restricción de los navegadores de, perdón de las este, de las aplicaciones eh, que, se, que tiene que ver con algo que se llama los cores eh, los cores es un acceso especial eh, que no permite que eh, se hagan consultas asíncronas a servidor a un servidor este, desde otro origen y cuando hablo desde otro origen es que estoy hablando es acerca desde otro dominio que no sea el propio donde la aplicación backend, en este caso sería nuestra aplicación de library piso app, está desarrollada. Es decir, nosotros no pudiéramos hacer consultas o no podemos hacer consultas desde, este, desde otro sitio que no sea eh, el mismo dominio eh, desde, desde donde está alojada nuestra, nuestra API. Okay. Es por eso que nosotros levantamos nuestra, nuestra pequeña aplicación, nuestro pequeño CRUD en local y él está diciendo fíjense que él hace una consulta de manera automática me dice me dice eh, que con con el ajax no se puede establecer una conexión o sea no puede cargar la dirección 192.168.56.101 autores que lo que va a hacer es que me va a traer de manera eh, automática esto authors o sea, sí funciona, sí funciona, pero no me lo está cargando desde este origen. Okay? me dice que no hay acceso a este el origen del a, lo, a ese origen, pues, específicamente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con un complemento, con una gema que debemos instalar que se llama que se llama rack course para poder utilizar, se llama así, rack Cores, okay? Con Ruby Gems podemos conseguir esa, esa esa gema hacemos una búsqueda esta es la gema y nos vamos al homepage y ahí nos va a decir específicamente qué es lo que tenemos que hacer para instalarlo muy fácil simplemente lo que hacemos es que nos copiamos esto lo agregamos en nuestro gem file de nuestra aplicación el gem file. Okay. fíjense que aquí está lo requerimos para que cargue al inicio guardamos también en la documentación me dice que si estamos utilizando rails entonces nos vamos al config application.rb y vamos a si estamos utilizando rail 5 que es nuestra en nuestro caso rail 5 nos vamos a copiar esto y nos lo pegamos allí ok nos vamos a application vamos a pegarlo aquí okay. Lo pegamos acá okay. ya con esto sería suficiente sin embargo en los métodos que podemos que, que podemos este desde donde podemos consumir no vamos a dejar solo get y post sino que vamos a hab habilitar los demás el put el patch y el delete okay o sea los activamos todos guardamos y lo que tenemos que hacer ahora es reiniciar nuestro, nuestro servidor eh, nuestro servidor Rails okay. para eso lo que hacemos es que o podemos hacer un sudo reboot ¿verdad? que eh, eh, sería, sería lo ideal o este lo podemos hacer de manera automática de manera manual entonces lo que podemos hacer es que verificamos eh, cuál es el cuáles cuál es este eh, son los procesos que está ocupando nuestro servidor y lo matamos directamente le hacemos un kill un kill 2041 ok si hacemos una búsqueda ya no aparece nada ok ya lo matamos y volvemos a levantar nuestro servidor para volver a levantar nuestro servidor le decimos simplemente Rails s d y él nos levanta nuestro servidor. Ah, ok, eh, Antes de, eh, obviamente, poder levantar nuestro servidor, tenemos que hacer un bundle install para poder instalar nuestra nuestra gema, la gema que rackcords que acabamos de, de instalar. Entonces escribimos bundle install, ok Y este proceso se va a tardar este eh, un poquito. Ah, una vez que ya hayan instalado todas las gemas, o sea, las gemas no, todas no, las que, la que mandamos a instalar, que es este, Records, por aquí debe estar, Records, ok, chévere. Si nosotros eh, volvemos a hacer la consulta, vamos a volver a cargar, aquí, fíjense que ya me hace la consulta de manera automática, que no, no, no debimos hacer prácticamente nada, solamente configurar nuestro rack course okay. lo agregamos aquí en el gem file okay. lo requerimos para que al inicio de nuestra aplicación lo, lo cargara y lo, lo configuramos lo que necesitamos okay. y él ya eh, tenemos acceso desde cualquier origen este a nuestra API o sea de, de, en estos momentos él está consumiendo en esta o sea lo que tenemos en nuestra API ¿cómo sabemos eso? bueno muy fácil vamos a hacer este vamos a agregar un nuevo un nuevo autor así como lo habíamos hecho agregamos los parámetros agregamos los parámetros los parámetros dijimos que que nuestro autor este es el objeto el objeto entonces digo, first name last name entonces agregamos first name, vamos a agregar de nuevo youngman como agregamos lo que sea Send, ya lo agregó, si hacemos pues, recargamos esto ya fíjense que lo agregó y si nosotros hacemos una consulta de nuevo él debe ¿verdad? traerme los datos Piense que ya esta aplicación está completamente funcional. Yo, por ejemplo, voy a agregar otro. Vamos le digo Alberto Pérez. Biografía, cualquier cosa. Vamos a guardar registrado. Piense que él lo agrega. También podemos editar. modificado, eh? ya lo modifica. También podemos eliminar, También podemos eliminar, okay? Y él ya debió haberlo eliminado si nosotros este actualizamos. Ahora, <coughs> ahora qué pasa? Eh, hay un pequeño detalle. Cuando nosotros eh, destruimos un, un objeto este objeto que nosotros tenemos aquí nosotros de debemos también eh, devolver una respuesta entonces para eso vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos aquí en update ok nos copiamos esto entonces esto auto destroy hacemos esto, si elimina si elimina en vez de pasar un json verdad en vez de pasar un json directamente le decimos que va a devolver un estatus y ese estatus va a ser un estatus de okay okay, de ok ok entonces qué pasa en nuestra aplicación en la función de eliminar aquí está eliminar registro él está esperando una respuesta que el estatus sea 200 o sea el estatus sea ok Okay. si el estatus es diferente a 200 entonces me da un error a eliminar y si no pues me dice registro eliminado que cuando eliminé la última vez pues no me mostró absolutamente nada Entonces vamos a tratar de eliminar este, este objeto vamos a eliminar el registro damos ok mm, vamos a verificar a ver qué es lo que pasa todo delete uh -huh. o status code 200 ok se lo eliminó vamos a verificar a ver qué es lo que pasa vamos a actualizar Ajá. verificar de nuevo vamos a agregar yo como guardar delete se me el registro si sí lo elimina pero no está haciendo correctamente la consulta ok entonces aquí tenemos que eliminar esta esta línea ok y deberíamos renderizar el estatus correctamente vamos a hacer la prueba agregamos uno vamos a guardar agregó esto lo vamos a eliminar, ok. Y elimina nuestro eh, registro, okay. ok. entonces, además del estatus lo que vamos a hacer es que vamos a renderear este un JSON simple, un JSON, entonces en formato de JSON podemos eh, devolver un data ok o un data vacío como nosotros queramos para que simplemente tenga un dato que devolver ¿no? una vez que tengamos eso este guardamos guardamos y si el estatus es okay, ok si el estatus es success ok entonces él le va a devolver el mensaje como fear damos registrado, muestra, y lo podemos eliminar, decimos así, eliminar el registro, le damos ok, registro eliminado, damos ok, y el elimina. Ok, eh, de esta manera se, eh, hay un ejemplo funcional de cómo consumir una API con un CRUD completo desde, eh, utilizando eh, Ajax, eh, con consumir nuestra API que, que hicimos en Rails, utilizando inclusive este todos los verbos vamos a hacer un breve aquí eh, repaso de qué es lo que contiene nuestro nuestra nuestra aplicación eh, que va a consumir este los datos eh, primero tenemos una función que hace una llamada para cargar la tabla que es o simplemente lo que hacemos es que Declaramos esta función y hacemos una consulta Ajax para que me traiga a todos los autores utilizando el método Get Y sabemos que él va a traer es un JSON, o ¿no? sea, lo va a procesar como un JSON Una vez que él este, haga la consulta este, sin problemas Lo que hacemos es que imprimimos en la tabla pues, los registros, o sea, lo que hacemos es un niche para eh, si nos trae 20 de registro, pues simplemente lo que va a hacer es que va a ser un bucle y va a empezar a mostrar eh, registro a registro lo que tengamos en nuestra, en nuestra tabla de autores eh, para el registro o edición ¿ve? para el registro de edición que va a ser toda esta función que nosotros tenemos aquí es que simplemente capturamos el, el formulario o sea el evento submit del formulario y una vez que yo ejecute una vez que yo ejecute este formulario o sea cuando yo le de save ok él lo que va a hacer es que va a serializar los datos o sea los va a convertir eh, todos los datos que nosotros escribimos allí lo va a almacenar en una variable data ok eh, capturamos el evento del botón o sea capturamos perdón el botón y una vez que nosotros eh, le agregamos un atributo que se llama register, ok, register, comparamos si, el, si, es, si es el atributo registrar o si no es registrar y por el contrario es de eh, editar, entonces si es register, lo que va a hacer es que va a ser un post con los datos que tenemos en data, autores, ok, y ya sabemos que en nuestra API post a autores lo que va a hacer es crear ok chévere de esa manera él dice bueno el, el, el objeto ha sido registrado y recarga eh, la página que tenemos ok este además de eso además de eso eh, si es de modificar pues entonces hacemos un put okay, y modificamos le agregamos el, el dato que tenemos en el atributo id del botón ¿verdad? autores y él lo que va a hacer es que va a ser una modificación ok porque si nosotros utilizamos el put o el patch ¿verdad? y le pasamos a esta URL, pues él va a hacer una modificación, una actualización del registro y eso es obviamente lo que está haciendo esta es una función que limpia el formulario eh, carga los datos para, para modificar es decir, lo que va a hacer es que cuando yo le dé clic aquí donde dice edit él me hace la consulta y me los agrega para acá agrega en el formulario, lo, lo muestra pero para eso pues tenemos que hacer una consulta por id ok, por get es decir eh, utilizamos esta opción que es la opción show ¿ok? y él va a renderear renderizar, o a renderizar el objeto de autor que estamos consultando una vez que lo consultemos, bueno lo mostramos eh, hacemos la consulta lo pasamos para acá y después lo que hacemos es que, bueno le cambiamos la operación a edit o sea acá este botón ya va a ser ya no va a ser register sino va a ser edit le agregamos el atributo id y le cambiamos el texto a edit okay. para eliminar el registro ya vimos cómo era que se eliminaba Entonces, básicamente el botón de delete que es este ese botón lo que hace es que hace una consulta con, los, con el método delete ¿verdad? que es esto que está aquí todo delete lo que va a hacer es que va a cargar la acción destroy y va a eliminar de manera automática nuestro registro este bueno básicamente esto es todo eh, muchísimas gracias por atender al video espero que se suscriban a mi canal este cualquier cosa pueden hacer cualquier pregunta que tengan alguna inquietud pueden hacer este la pregunta que ustedes quieran Denle me gusta al video si les gustó. Eh, los espero en el siguiente video tutorial. Muchísimas gracias. Hasta luego.